Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz Marte para todos, regresando, retomando nuestras labores cotidianas. Vamos a nuestro trabajo, queridos hermanos, bendecidos, después de este puente, este fin de semana con festivo. Pues, con toda la alegría, queridos hermanos, agradecidos con el Señor, retomemos nuestras actividades cotidianas. Hoy también conmemoramos una figura, un santo, aquí en nuestra diócesis: San Roque, Santuario, tal vez también algunos han ido al, san, san, al santuario este fin de semana. Recuerde que en nuestra diosis podemos ganar ahí en ese santuario eh, la gracia de la indulgencia plenaria. Tendremos que sacar un, un espacio para que conversemos sobre qué es la indulgencia, qué es el perdón de la pena temporal merecida por nuestros pecados. Así que con gratitud a Dios, mis queridos hermanos, nos ponemos en la presencia de Dios. Le damos gracias. Le pedimos la sabiduría y la fortaleza para este día que ahora iniciamos. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos dijeron espantados, ¿es quién puede salvarse? Jesús quedó mirándolo y dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios, el todo lo puede. Entonces dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿quién nos va a tocar? Jesús dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para adquirir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, recibirá cien veces más y va a heredar la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pregunta, tal vez usted y yo la hemos vivido. Me voy a salvar. Ay, ¿cuántos van a salvar? La pregunta en cantidad. Cuestión. La pregunta que hay que hacer es, ¿me va a salvar? Estoy ¿En el camino que estoy haciendo lo correcto? Ay, nos preocupamos por cifras y por números. Más bien preocupémonos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy haciendo la voluntad de mi Dios. Y además pues, lo dejamos, en, en gracias a Dios, en las manos del Señor. Mire cómo el Señor nos asegura frescos, tranquilos. El que ha dejado todo por mí, va a recibir todo también. Recuerdo una frase de un, un hermano en la fe, un cristiano, que tuvo que vivir el desplazamiento de su tierra. Y decía, lo dejamos todo para ganar al todo a veces nosotros con apegos y con afectos no soltamos queridos hermanos y por eso no por eso nos ponemos en camino de salvación y no avanzamos y, y por eso todavía arrastramos cosas del pasado todavía arrastramos pecados solo en la medida en que suelte solo en esa medida estar en camino de salvación ¿cuántos? no se preocupe por cuántos Amén. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy por el camino que es. Que el Señor Todopoderoso ilumine nuestro sendero, nuestro camino. Que Él nos dé la gracia y la fortaleza para perseverar todos los días. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.